Hey, hola gente, es un nuevo vídeo, he traigo un vídeo de un turnet y estamos aquí en la nueva actualización. Han actualizado un turnet, menos mal, han metido algo nuevo, increíble y espectacular. Eh, y bueno, entre esas cosas, lo que han metido ha sido el nuevo mapa de Francia, aquí lo estáis viendo, un mapa bastante bueno, bien, no, Hay ahí, algunas cositas un poco, un poco extraño, ¿no? como podría ser el Marseille este y el Flemanville que no, me imagino que será una radiactiva o algo así no sé, pero bueno, yo lo que vengo a traeros hoy es más que nada las armas nuevas que han, trae, que han metido en este, pues en esta actualización, ¿vale? y bueno, y como podéis ver me he comprado un set de ropa que lo estáis viendo, trae... Lo de la cabeza, las gafas y el mempo, no eh, trae la camiseta, los pantalones y el vest, ¿vale? Que se vería, pues, pues así como, como estáis viendo. Y luego, eh, además, esto te regala una skin de Maple Strike. Esto es una Maple, ¿vale? Le voy a disparar. ¿Ves? Escucháis que, que es una, es una Maple Strike. Pero bueno, pues. Pues nada, es un poco extraña. Le he, he traído attachment para que veáis cómo, cómo se ve. ¿Vale? Y bueno, no cambia mucho en sí. No, no, lo, no lo modifica demasiado. Y el cargador, pues es totalmente negro. Como podéis estar observando. Y pues nada, pues. Esta sería la skin. No la voy a usar, la verdad. Una skin que no creo que vaya. A estar ya usando porque además eh, la mapel es un arma que bueno yo ya tengo ya su skin hace un montón de tiempo y no la voy a cambiar pero bueno ahí está la, la nueva mapel y nada vamos a empezar ya con la con las nuevas armas que están aquí vale y bueno eh, no voy a poner las ideas porque son un montón de ideas simplemente quedaos con el nombre y con eso con que lo busquéis eh, la podréis spawnear vale vamos a empezar por esta esta es la carabina vale carabin que la estáis viendo es un rifle semi se le puede poner tanto mira como grip y demás pero bueno nosotros vamos a, a probarla sin sin ponerle attachments vale Ahora la voy a enseñar para que podáis ver vosotros los attachments. Y pues bueno, de daño... No, en la cabeza mata de uno. Pero del cuerpo me imagino que será de dos. Uno. De dos. Sí. Pues bueno, tiene cinco alas Y tiene balas específicas para, para ella. Lo vamos a Cada vez que usemos un arma la vamos a tirar por aquí. O donde sea vale eh, ahora tendremos aquí el musket que es un, el mosquete y bueno si no se le puede poner nada hay que utilizarlo así sin mira pero bueno eh, es un arma un poco tiene una bala nada más y el arma esta pues como no la juegues en tercera persona pues pues no sé qué le vas a hacer no sé qué consigas este otro mosquete que es el mosquete de que te viene con una con una por 7 y ahí ya si ya si mata eh, matará de, de uno en la cabeza supongo eh, que a, a los jugadores también vale luego está el este el que eh, se puede poner vertical este se puede poner de todo vale y tiene semi y nada más Parece como un Haku Hound. No, pero creo que. Vale, se puede disparar rápido, ¿no? Sí, puedes disparar rápido. Es un arma de, de, de disparos rápido. A eh, ver la cadencia. Bueno, no está tan mal, se podría decir. No es un arma que yo usaría, pero bueno, no está mal. Vale, ahora tenemos aquí la Stenten Master Key qué es esto pues me imagino que una master key que llegará mucho más lejos la master key no solo llega muy lejos así que si yo desde aquí si sí, esta llega más lejos vale es un poco la, la diferencia no sé cuánto de lejos pero más lejos seguro y pues nada usa las balas de la master key y aquí hay otra master key que es la single shot eh, gun como es single shot gun que es como una master key pero solo tiene un un cañón Vamos a buscar un zombie. Aquí este. Bueno. Recarga cada vez que, que dispara. Y.. Sí, tiene bastante alcance también. Así que. Que lanzo la bio el alcance a esto. Porque hasta. Para que llegue hasta allí han tenido que subir al alcance bastante vale, siguiente lo siguiente sería ya un, un fusil, vale que lo estamos viendo, se llama fusilete y a esto pues pues se le puede poner lo que estáis viendo aquí vale, eh, tiene una la, la mira un poco me recuerda a, a un arma de mod mira no sé qué arma de moto exactamente pero bueno es o sea, como el fusilado lo que pasa es que es automática vale eh, este arma es automática pero bueno es como un, es un fusilado automático lo podríamos dejar en fusilado automático y bueno pues no está mal a ver es como nuevo fusil no de este juego ahora estaría el Rubicon este vamos a ver el Rubicon semi. Esto parece un sniper Más bien eh, Semi safe Vale, esto Esto es un sniper, sí o sí Sí, porque tienes que recargar Plan Es de cerrojo Si en el cuerpo Mata de una en el cuerpo, ¿eh? Madre, mata de una, ¿eh? Siempre Rubicón este Vale, vale, vale, vale, pues esto, esto es bueno, esto es bueno, esta esta arma es buena, es la Rubicon, vale, eh... <coughs> vamos a seguir, vale, ahora tendremos la Ratesnake, bien, la Ratesnake esta es un subsil que es una Viper más bien, vale, si vosotros lo veis aquí, es una viper. Eh, dispara más o menos igual que una viper, pero creo que hasta un poquito más rápido. Y tiene muy poco recovery. Este arma no sé, este arma está bastante bien. Y luego eh, han metido algo nuevo: que es el viper drum. Coño, se me acaba de caer. Eh, aquí estoy viendo el viper drum, ¿vale? Que sería esto. He cogido otra cosa que seguramente no hayáis visto, vamos a darnos la más velocidad, ¿vale? Eh, y es que eh, se puede poner el silenciador, ¿vale? Este sería el silenciador. Y bueno, como podéis ver, suena suena como, como el arma, como esta. Pero la diferencia entre una y otra es que esta dispara mucho más rápido. Y vamos me imagino cómo explotará a un zombie esta cosa. Así que bueno, aquí la Viper eh, se convierte en un arma bastante cheta. Ahora lo que quiero mirar es: sin una Viper normal, esto va a funcionar. Vale, estoy reiniciando el mapa para que vuelvan a aparecer zombies y a ver si se le puede poner. Si sí se le puede poner, si sí se le puede poner a la Viper. ¡Hala, qué guay! Ya tendríamos una Viper. Con, cien, con un drum de 100 Buenísimo, eh Esto es buenísimo Pues ahora la Viper con, con este drum de 100, mira cómo queda Con este drum de 100 Dejará de ser una arma Menos interesante Que coño, puede que sea hasta bastante interesante Con, con el drum de 100 Bueno Vale Ya hemos pasado lo de La nueva Viper Vamos ahora con esto, con este su fusil, se llama Banshee Y este, este bueno, no está, no está nada mal, creo que, que tiene bastante cadencia Como podéis ver, sí. mm, No es que escupa balas, es que directamente la, la, la, la fulmina, no llego no, no, a entender la hachetada de este arma. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo mete la cosa esa? ¿Cómo mete? Bueno, ese es un fusil. No sé yo cómo, cómo va cómo va a actuar en un PvP. Ya ya, ya lo, lo probaremos y lo usaremos. Vale, la Cosican. Vamos a ver qué tal. Esta es una pistola. Es una como. Una call, ¿no? Es como... Es una col como, pero más... Más profundo, más... Suena como más... Más grave. No sé, es rara. Está guay. Vale. Esta es la... Eh, ¿Cómo es? Gena Genauhewe. Vale. Genauhewe. Aquí estáis viendo... ¿Qué se le puede poner? Se le puede poner también military drum. Y no se le puede poner... Eh, Ranger Rooms, vale. Yo lo había, puesto, lo había cogido por ahí por si queríais saber si se le podía poner. No es como las últimas armas que añadieron eh, que sí si se le podía poner. O Están, sea, no. eh, Y pues nada, eh, esta arma pues, está bastante, bastante bien. La verdad, eh, suena como. No sé, suena, suena bien, suena bien, suena bien. Suena bien. Y tampoco tiene demasiado recoil. Eh, es un arma que no sé si te la encuentras. Pues... Pues para usarla, no sé. Es buena. Bastante buena. Vale. Eh, vamos ahora con escopetas. Tenemos la escopeta esta. La Vanguard. Esta usa 12 cauges. Y... esto Esta escopeta... Llega lejos, eh llega, llega bastante lejos Como podéis ver Y dispara Dispara rápido ¿Cómo, cómo lo podría decir? Es una blue Force Evolucionada Se podría decir Muy, muy cheta, está cheta, está cheta o Esta escopeta está cheta Vale, ahora tendríamos aquí el rino Esto esto es un arma de reideo Ah, bueno, se me va a decirlo Algunos de los snipers son de reideo, vale El de resto de armas ninguna reideaba y bueno, pues, como podéis ver, pues el de raidea, ¿no? eh, creo que utiliza como unas 80 balas para raidear un locker, es decir, casi un cargador. Pero bueno, está, está bastante bien. Utiliza, eh, no se le puede poner barrel, pero por el resto sí se le puede poner. Y luego tiene un cargador especial, ¿vale? Que es el Rhino Large Box. Que bueno, que le da 50 balas más, pasa de tener 100, que caben en este, a 150, que bueno, si lo encuentras, por algo que te lleva para la idea, bien, lo siguiente, el ecate vale, esto es, esto es otro sniper, este sniper también es para la idea, vale, si este, veis este es así, eh, también es para la idea. tiene mucho, mucho, como digo, tarda, tarda en recargar, vale, y bueno, pues... Es un arma que me imagino que matará de uno en el cuerpo, ¿no? Si, sí, este arma es igual que el otro y pulveriza. Pulveriza a los zombies de donde debe ve, ¿verdad? Ahí en el pie y el zombi va a morir. A una persona, pues no sé cuánto le puedo hacer, pero vamos... Bien no le va a dejar. Lo malo de ese arma es que, que tarda mucho en recargar, pero bueno, por el resto no está mal. Vale ahora la gestal esta, este arma eh, tiene hasta un drum, vale, un drum de 50, eh, y bueno, queda, queda así, es ¿eh? otra arma bastante, no sé, chula, es automática, para, me recuerda mucho a, a, a armas de, del Call of Duty. es que no, no sé cómo decirlo, pero bueno, es como es como semi, pero no ¿Sabes? Como un arma con fuego rápido eh, con fuego rápido, con, con que, no, que, no sé, que no es fuego rápido, que es que hace que dispare automático No sé si me entenderé pero eso había en el Black Ops 2 creo que había que era así Y bueno pues así es el arma se le puede poner de todo vale, y bueno y el, y el drum que, que os he dicho y como veis pues no sé es un arma interesante, me imagino que, que bastante fuerte sí, si lo pillas a uno y, le, y le, le das bastante barra seguramente le puedas reventar vale, ahora pasamos al lanzallamas, vale, esto es un, un arma que mucha, mucha gente pues ve como el mejor arma que han metido, a ver, está muy bien 50 creo en el cuerpo y, y... revienta, revienta bastante, pero no sé, las otras armas también son bastante buenas eh, tengo un white point ahí puesto, sí vale, por si tengo que volver me voy a poner aquí me a matar zombies bueno, esto lanza como podéis ver, fueguito, si tú pasas por aquí no va a pasar nada si lo tiras al suelo, pues sí te vas te a hacer daño pero bueno, simplemente la, tiene como tiene 80 80 tiros y hombre El sí no está mal y además llega lejitos es decir que si todo tira para arriba llega, llega lejos bueno eh, también deciros que el lanzallamas no puede raidear vale por si alguno... pensabais es que el lanzallamas puede raidear no puede raidear vale luego vendría el olive gcate eh, eh, que es un sniper, ¿vale? Este sniper ya, ya es que es otra cosa. Como podéis ver, tiene una mira especial que os lo voy a enseñar. Es la que ya tenía yo aquí, que es una 10x10 10 scope, ¿vale? Una por 10 Que es la primera la primera mira por 10 que meten en, en el juego. Y este sniper ya sí que me parece. Un muy buen sniper, el resto eran buenos snipers, pero este sniper, lo es que te viene con mira, ¿sabes? Y, no sé, disparo bastante rápido. Como podéis ver, tiene una cadencia bastante rápida. Estoy pulsando muy rápido el clic para que veáis cómo, cómo funciona, ¿vale? Y es un sniper bastante, bastante bueno, el KT este. Y encima con una mira por 10, que es algo nuevo, ¿no? Se podría decir. Luego tendríamos la Monsieur. Que es una... Como una AC, ¿vale? Como podéis ver. No suena ni... Mucho menos como una AC. Tiene buena cadencia. Y... Bueno, tiene... Tiene balas especiales, pues, de... de este arma. No, no usa AC Clips. Vale. Lo siguiente. Esta escopeta. Esta escopeta me, me gusta bastante. Más que nada por la animación que tiene, ¿vale? Eh, llega lejos. Mirad, mirad cómo suena, por favor. Suena... Suena genial suena, suena increíble Y la animación es tremenda Por favor, mira esto Madre mía, como recarga Es que es, es eh, Genial, vamos este arma, este arma es increíble La cosa es que utiliza eh, 12 gauge Y Bueno, no, que no tiene ningún cargador Especial y eso mola mucho porque, porque el hecho de que haya más cargadores No sé, siempre da un poco de pereza Vale, ahora tendríamos aquí el Military Launcher, ¿vale? Este es el, el bazooka, ¿no? De, de este juego. Tiene la mira del Lancer, esta, que es súper fea eh, Y, bueno, utiliza esa, esa bala ¿Qué es lo que pasa? Pues No sé, eh, va, va recto, en verdad Pero Si yo lo tiro allí Más o menos va, va recto, que... Que es lo que es lo más interesa, ¿no? Yo sigo prefiriendo el Lancer. Pero aún así, este arma no está nada mal. Vale. Vamos a pasar al siguiente. Y esto... Bueno. Así, vamos a ir por ahí. Porque esto, todo esto está ordenado por ID, ¿vale? Esto siempre esto he ido cogiendo los por ID. El siguiente es el Focus Rifle. Focus Rifle es un arma extraña. Esta mira que tiene es... Vamos no a ver... Increíble, me encanta. Y bueno, pues... Es como un arma láser. Un arma láser. Cojones. Y no veas cómo mete esto, vamos. Bueno, yo es que no, no sé cómo, cómo hacer en un sandbox, pero... Esto revienta cada uno Y como suena, pues es súper chulo, pero no sé por qué mete un arma láser en... En esto, en... En este... O se llama en este mapa, no sé, Francia, que tiene que ver con, con armas láser. ¿Cómo utiliza esto, la Energy Cell, si, si tú lo ves, y la cacha, te eh, si vas al Craft, vas a ver que no se recargan con nada, ¿vale? Que esto es una nueva cosa que han metido, ahora está Craft y Craft all ¿sabes? En plan, más complicado y todo que antes. Bueno, no se recargan con nada, las puedes juntar, pero no hay nada que las recargue. Es decir, son... Son especialistas Y bueno, pues este sería el rifle. Que le puedes poner una tactical. Y un grip. Y no sé. Mola bastante. Está bastante chulo. Y la cosa es que. Lo que mola es. La, la bala. ¿Ves la bala? Es súper chulo. No sé. Me encanta. Me encanta ese arma. Vale. Eh, ahora pasaríamos al sniper. Vale. El sniper de. De estas esta armas. Que es. No sé. Es como muy. Muy de hecho muy... como digo? Muy alienígena todo, ¿no? Es un sniper como muy alienígena. Eh, es semi, ¿vale? Es como, te digo, un Shadow Tarker MK2, pero... Pero diferente, es más... Es más, ¿eh? es muy, este arma es muy potente. Este arma mete fuertísimo. Y... No sé cuánto matará en el, en el cuerpo. Quiero ver, quiero comprobarlo. Bueno, en el cuerpo no mata de uno. Pero vamos, yo diría que es como, como un saber. Como un saber tos, podría decirte que es. Lo que pasa es que, pues, dispara mucho más rápido. Y, y la mira que tiene eh, está súper chula. Eh, la mira la puedes exponer, que es esta, ¿vale? Si yo, sé, si me doy un. 17, um, no. 18, ¿vale? Eh, me puedo dar la mira vale aquí la estáis viendo que no sé yo para pvp no sé si usaría esta mira sabes yo a lo mejor pues prefiero la por 10 esta que yo sé, es una mira mucho más más limpia me gusta más bueno esto por aquí vamos ahora a, a pasar a la siguiente el vídeo puede que quede largo pero bueno os enseño todas las armas que es lo importante no? Eh, la siguiente es la focus carbine, vale, a ver, se puede poner secundaria, y es igual que la otra, más bien, como podéis ver, es igual a que la otra, de base te la poner secundaria y bueno, pues en este caso dispara más rápido eh, no sé, yo la verdad es que prefiero, prefiero esta, la, la secundaria que la que la otra y además es que no sé dispara más rápido y todo eso, pero chula Vale, vamos a coger ahora eh, otra mapel y vamos a Os voy a enseñar este otro ítem vale esto de aquí que es un es otro silenciador es como como suena la el crossbow este vale que se llama heavy crossbow y pues bueno pues tiene como un silenciador ahí lo estáis escuchando cómo suena utiliza eh... Flecha diferente ¿Vale? Como podéis ver La animación es súper chula Como recarga Utiliza estas Estas Estas flechas No utiliza las flechas normales Primero bueno, mucho Como Como recarga Como suena Está súper chulo Y bueno El daño Pues me imagino que será Pues Un poco más elevado Que el de un Que el de un crossbow normal No sé Cuánto puede llegar a quitar Pero vamos que es potente, es potente, es potente. Vale. Eh, siguiente. Vamos a, a coger ya los últimos, vale. Eh, aquí estaría este arma que es la Karus, que es un arma eh, con, es, es, con esto, es que no sé cómo se llama. Tiene el cargador de tambor arriba, súper chulo. Ese arma también está bastante guay. Y suena así. La mira es un poco fea, así que no sé si le puede una crosspo más que mejor. Y bueno, pues se ve así. Tiene, yo no sé, este, este arma la veo yo más como su fusil. Si, si existiera. Pero bueno, ahí está. Es eh, un arma que bueno, yo no la cogería. No la usaría en PvP, pero también para gustos colores. Y bueno, tendríamos aquí las Kriegs. este arma... La mira ya sí que me gusta este arma. Es, es como muy de Viper, pero más, es más elevada. Está más, más para arriba. Y eh, esta es muy parecida a la otra que había dicho que, que parecía un arma del Carlos Duty. Pues igual. Bastante chula también. Se le puede poner de todo tipo de attachment. Y ya por último, lo que tendríamos es. Por aquí, este arma. ¿vale? Que es la Focus Suelo o como la queréis llamar y esta la usa por por estas balas también eh. en plan es un arma de las alienígenas y no la puedes poner mira se ve así eh, no en plan no se ve mal y dispara bastante rápido pero no sé cuánto daño puede tener este arma creo que tiene creo que tiene mucho daño eh. Me he entendido que tiene bastante daño eh, la cosa no le puedes poner mira pero si sí le puedes poner tactical y, y grip por si por si os interesa y vale ya para terminar os voy a enseñar la ropa vale la ropa de esto esta es la ropa militar vale del, del mapa hay más ropa pero no me voy a poner a enseñaros toda la ropa porque me da un poco de pereza verdad a enseñar todo tipo de ropa eh, pero bueno la veré, el militar y helmet y esta otra cosa que es el Kepi, que, bueno, que es como un gorro especial, ¿no? Pero bueno, tú por aquí los, lo ideal sería que fueras que fueras así, ¿vale? Y bueno, luego también está la ropa Gilly, que no lo voy a spawnar pero bueno, es de este tipo de color. Y lo que sí os voy a enseñar es la mochila Gilly, ¿vale? Que es esta. Eh, no sé si hay gente que le gusta... A mí, a mí es que no me gusta ir con Gilly, la verdad, jugar con Gilly. Pero no sé, si hay gente que le gusta y pues se está jugando en otro, en un sandbox, pues se puede spawnear esta mochila, Ghillie, que bueno, que te camufla un poco más, la verdad. Y está chula, está chula la verdad, ¿vale? Y bueno, ya por para terminar, las armas melee, tenemos aquí la steel baguette, es una panza, le puedes meterle a los zombies con... Con panes, pero bueno, eh, es, es así el, el arma. Creo que de clic derecho no mata de una de clic derecho, un poco mala la verdad. Mata de tres en la cabeza, de tres en la cabeza, chaval. Y estoy más esquiles, no sé Tres más esquiles, ¿no? sí. sí chaval. Pues no sé. Y bueno, y luego la otra, pues me imagino que será, bueno, es que como se peor, vamos, tenemos un problema. No es un arma de melee que yo usaría, la verdad. Si encuentras otra, es más rápida. Y sí, tiene el mismo daño. Sí, hostia, creía que era un zombie. Eh, tiene el, el mismo daño, más o menos. Y bueno, pues no, no está no está mal. esta Hombre, yo sí os recomiendo una... Os recomiendo a las chicas. Que, que, hombre, mete más rápido... Mete más rápido y hace y hace el mismo daño Y bueno, pues sí, está bien, está bien Y bueno, pues no mucho más, esto sería todo Yo espero que os haya gustado el vídeo Si es así, eh, eh, dale like o traeré más vídeos Quería traer un vídeo de los vehículos que han metido Porque mientras está investigando, en plan, me está espaldeando las armas y demás He visto que hay un montón de vehículos Y un montón de cosas para vehículos y me imagino que habrá tela de vehículos me pondré a mirar las ideas y puede que si me animo pues que os traiga un vídeo de, de los nuevos vehículos de, de este de este mapa así que no mucho más yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un túnel ya sabéis darle like y yo os lo traeré aquí voy a dejar este capítulo espero proyectado y adiós